Déjame saludar a alguien que también está muy implicado en este proyecto, que es Enrique Santiago, es el secretario de Estado para la Agenda 2030, secretario general del Partido Comunista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer bueno. estar con ustedes. Bueno, estamos aquí analizando si, si lo del sábado es el principio de algo o no es el principio de algo. ¿Qué sabe usted? Es evidentemente un paso muy importante por ampliar el espacio político de la izquierda, por sumar a muchas eh, más personas, eh, sumar muchos más eh, colectivos, eh, fuerzas políticas, eh, partiendo de una realidad que hay hoy, que han descrito muy bien los, los eh, periodistas que tienen eh, en el estudio, ¿no? De un espacio político, Unidas Podemos, que ha sido muy atacado en estos años, que ha tenido eh, pues sus problemas, evidentemente, pero que tiene una vocación de, de ampliarse y de ser una alternativa eh, de credibilidad para la mayoría de los españoles y de las españolas. Es un paso muy importante y estamos todos y todas muy contentos, la verdad. ¿Cómo se tiene que articular esto? Es decir, ¿cómo basándose en un partido que no estuvo invitado el sábado, que era Podemos, a buscar otra, una plataforma más amplia? ¿Cómo hay que articular este espacio desde su punto de vista? Mm, francamente, yo no creo que esto fuera de partidos invitados, no había una representación, si lo quieren ver así, de Podemos, tampoco la vía de, de Izquierda Unida, pero creo que tanto Izquierda Unida como Podemos, eh, obviamente, van a contribuir todo lo que sea necesario para ampliar ese espacio. Eh, creo que Yolanda Díaz lo ha dicho hasta la saciedad, eh, se trata de sumar más personas que no están, eh, se trata de sumar otras perspectivas de nuestro país, no, solo, no solamente las perspectivas eh, habituales que hasta ahora han estado eh, impulsando el proyecto de Unidas Podemos, Queda tiempo para configurar ese, ese espacio, queda tiempo para unas elecciones generales, porque evidentemente vamos a votar esta legislatura y hay que dejar que, que estas compañeras, junto a otras compañeras y compañeros de, del espacio político natural de la izquierda de este país, sigan construyendo un proyecto tan ilusionante. Pero usted comprenderá que en un espacio donde se habla de liderazgos femeninos, etcétera, etcétera, sorprenda que no haya alguna dirigente de, de Podemos, sea Ione Belarra, sea Irene Montero, que además son ministras del Gobierno. Eh, yo, francamente, creo que no hay que buscar problemas donde no los hay y es evidente que Yolanda Díaz es en estos momentos la más clara representante del espacio Unidas Podemos a todos los efectos. Bueno, este domingo ustedes han celebrado eh, los 100 años de, del Partido Comunista de España. En este contexto tan volátil de la, de la política actual, usted defiende ¿no? la, la pervivencia de unas siglas como el PC. Bueno, creo que la sociedad española está muy agradecida al papel histórico que ha hecho el Partido Comunista de España en... Todos los momentos difíciles, estos 100 años de nuestra historia eh, nos ha tocado afrontar situaciones muy difíciles y siempre hemos sido pues, una de las eh, principales fuerzas políticas, por no decir la principal, a la hora de defender la democracia y las libertades públicas contra cualquier obstáculo y contra cualquier fuerza política, eso, las fuerzas conservadoras, evidentemente, dictaduras, que se opusieran, que restringieran, que eliminaran la democracia y las libertades públicas para eh, los españoles y las españolas. Nosotras, nosotros estamos muy orgullosos y creemos que el Partido Comunista de España tiene mucho trabajo que hacer, en un momento además en el que están amenazadas, no solamente las libertades públicas, ya vemos lo que está ocurriendo en Europa y en nuestro entorno, sino que están también seriamente amenazados los derechos sociales eh, conseguidos por toda la humanidad gracias al surgimiento de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Que nadie olvide que esas cartas de derechos sociales, económicos, de derechos civiles y políticos que las Naciones Unidas otorgaron a toda la humanidad fueron posibles gracias a la derrota del nazismo y del fascismo. ¿no? Y cuando esos fantasmas vuelven a surgir, pues no cabe duda de que otra vez los comunistas tenemos que empeñarnos en defender la democracia y luchar por las libertades públicas. ¿Cómo definiría usted el estado de la coalición de gobierno después de unas semanas que entiendo que para todos han sido complicadas? Y usted está en, en, el, en el grupo negociador, en, esa, en ese grupo de coordinación. Bueno, no tan complicadas, ¿no? Estamos haciendo avanzar la reforma laboral, eh, estamos recuperando las libertades públicas, como por ejemplo ya con este acuerdo que va más allá de la coalición de gobierno, ¿no? También con otras fuerzas políticas que apoyan al gobierno para modificar la ley Mordaza, para acabar con los recortes a las libertades públicas que realizó el Partido Popular, tenemos un proyecto en marcha de modificación también del de código penal, hemos ampliado las medidas eh, del escudo social, estamos trabajando en una ley de vivienda, no diría yo que vamos tan mal. El otro día, este fin de semana, eh, teníamos un encuentro con fuerzas políticas europeas y había unanimidad eh, en decir que, bueno, que al margen de, de los, de, de, bueno, del enquistamiento y muchas veces la conflictividad que se supone ahí en España, Hombre, En Europa todo el mundo mira en estos momentos a nuestro país como un ejemplo, como un ejemplo eh, de defensa de las libertades, de que la izquierda puede gobernar de otra forma, como una esperanza en un momento en que avanzan las derechas y las ultraderechas y eliminan o amenazan a las democracias y sobre todo en un ejemplo que incluso lo ha dicho las Naciones Unidas, del de escudo social que se ha construido, es un ejemplo ante la comunidad internacional de cómo un Estado social debe abordar la crisis de la pandemia no permitiendo que nadie se quede atrás, con lo cual eh, somos fuerzas políticas distintas y obviamente eso nos hace eh, llevar a contrastar puntos de vista. Eh, los españoles somos muy apasionados, a veces lo hacemos de una forma más intensa, otras veces más reservada, pero francamente eh, creo que hay que coger perspectiva, salir de la perspectiva doméstica, coger esa perspectiva europea y estar muy orgullosos de que nuestro país está siendo un modelo ahora mismo a seguir y a imitar por todas las fuerzas progresistas del continente europeo. Ah, hablaba usted de la reforma laboral, hay otra reforma también en ciernes, que es la reforma del sistema de pensiones, hoy acaba un plazo, veremos si finalmente hoy... ¿Se si llega a algún acuerdo sobre incrementar las cotizaciones? Hay otro debate que la semana pasada no nos quedó muy claro si se iba a afrontar o no, que es ampliar el, los años ¿no? para el cómputo final de las pensiones. No sé si eso puede generar una nueva tensión dentro del gobierno, incluso si puede ser, como he leído yo por ahí, algún motivo de ruptura si no hay acuerdo concreto dentro de la coalición por, el, por las pensiones. Hay un marco muy claro, que es un marco de un gran acuerdo, que es la actualización del Pacto de Toledo, que se ha alcanzado en el Congreso hace nada, semanas, eh, donde no solamente ha habido un gran acuerdo, como no podía ser de otra forma, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, sino también otras fuerzas políticas, ¿no?, que ha llevado a eliminar el denominado factor de sostenibilidad, que lo que hacía era eh, bajar la cuantía de las pensiones públicas y, obviamente, eh, en un país que es la decimosegunda, decimosegunda, Primera, economía del mundo, pues hombre, no cabe duda que hay recursos suficientes para garantizar pensiones dignas a todo el mundo. Eh, esa es la línea de trabajo que, que vamos a seguir. Eh, todo se puede analizar, cualquier propuesta se puede estudiar, pero desde luego apoyaremos siempre, conforme al acuerdo del pacto de Toledo, las propuestas que mejoren las cuantías de las pensiones, la calidad de las pensiones y la solidez del sistema público. Y eso, ya digo, que es un consenso amplísimo en torno al Pacto de Toledo. Una cosita más. Hacía usted referencia antes al ámbito internacional. Hoy también es noticia lo que está pasando en Cuba, ya que tenemos con nosotros el secretario general del Partido Comunista. Quería preguntarle sobre qué opina un poco sobre la retirada de credenciales a, a los periodistas de la agencia EFE y también un poco el intento que parece por parte de, del, del régimen cubano de intentar evitar las protestas convocadas para hoy. Hombre, la verdad, lo que está ocurriendo en Cuba es eh, lamentable que en 60 años un bloqueo internacional, un bloqueo comercial de los Estados Unidos, que ha sido condenado todos los años por la Asamblea eh, General de las Naciones Unidas de forma prácticamente unánime, siga existiendo y siga asfixiando económica y socialmente al pueblo cubano. Yo creo que hay, francamente, mucho cinismo cuando se exige, tantísimo al pueblo cubano por ejemplo una de las reivindicaciones para ahora en estos momentos contra el gobierno cubano es la situación económica. Hombre, parece que al gobierno cubano no le gusta, evidentemente, ni al pueblo cubano soportar un bloqueo comercial desde hace 60 años que evidentemente causa esos o buena parte de esos problemas económicos. Yo mire, yo quiero que Cuba siga siendo un país donde la gente hable en español y Cuba está demasiado cerca de los Estados Unidos y la historia de Cuba y Estados Unidos pues siempre ha sido la misma, de una forma o de otra, esos intentos de los Estados Unidos de anexionarse Cuba, cosa que han intentado en muchas ocasiones. Recuerden a lo largo de la historia, por ejemplo, la enmienda Platt, que eliminó todo tipo de soberanía en relaciones exteriores o control de las Fuerzas Armadas por parte de las autoridades cubanas. Y ese es el problema eh, de Cuba, ¿no? El día que cese esos bloqueos, esas agresiones, pues probablemente se podrá abordar desde otro punto de vista eh, una normalización de la situación en Cuba, no me cabe ninguna duda. Como yo, que le, le preguntaba por una, dos cosas muy concretas, por por las a, a los compañeros de la Agencia EFE y por las protestas de hoy. Más allá de, del debate bueno, que podamos tener las, sobre... O sea, el... les creo yo por lo que está oyendo en la prensa, eso es un asunto que nuestro gobierno está ahora mismo eh, hablando con el gobierno cubano y no me cabe ninguna duda que eso se va a solventar eh, correctísimamente. Las protestas de hoy, pues obviamente, eh, es decir, ya he dicho que es, cuál es el conflicto que hay detrás de esto y bueno, pues veremos a ver eh, cómo acaba el día y, y sobre eso pues ya nos pronunciaremos. En Cuba creo que todavía ni ha amanecido siquiera. Pues veremos lo que pasa. Enrique Santiago, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.